Pues Bienvenidos a todos, vamos a empezar con un aplauso a los participantes. Muchas gracias por estar aquí el día de hoy y vamos a tocar este tema maravilloso y fundamental, importantísimo para nuestra vida cotidiana, que es el autoestima. Uno de los más importantes maestros de autoestima, que es Noten branden decía «El autoestima es la salud de la mente». ¿Qué quiere decir eso? Nuestro cuerpo físico tiene cierta salud, pero nuestra mente también tiene cierta salud. Y un grado importantísimo de que tiene de qué tan saludable es nuestra mente, es justamente nuestra autoestima. Que es un tema que se ha hablado muchísimo en las últimas décadas. Llevamos años en pláticas de café, hablando con nuestros amigos, con nuestras amigas, sobre autoestima. Y que si una persona tiene auto, alta autoestima o baja autoestima pero es un tema que no tenemos bien digerido y que no hemos comprendido a profundidad. Y es un tema fundamental que queremos comprender cómo funciona, cómo se genera la autoestima y sobre todo cómo se fortalece. Porque allá afuera lo, eh, hablamos de autoestima, pero tenemos muchos malentendidos. Aquellos de ustedes que ya tomaron el taller en línea Abordamos tres malentendidos muy importantes que vamos a estar retomando el día de hoy y que señalan errores comunes que hacemos que no nos permiten realmente estabilizar una buena autoestima a un nivel alto. Entonces les doy eh, la mayor bienvenida y calurosa bienvenida y vamos a empezar... Eh, entendiendo qué es lo que vamos a ver en este taller. En este taller vamos a ver siete pasos específicos para construir un autoconcepto sano y estable. Vamos a estar revisando la diferencia entre el autoestima y el autoconcepto. Vamos a ver que la autoestima es parte de un autoconcepto mayor que trata de todo lo que yo pienso de mí mismo. ¿Cómo me siento conmigo? ¿Cómo me pienso a nivel de trabajo, a nivel de, de familia, a nivel de pareja, a nivel de vocación? Eh, sin embargo, la autoestima es de una forma más precisa cómo me estimo yo a mí mismo. Tiene que ver con la relación emocional conmigo mismo y cómo cuando me veo el espejo, ¿qué siento? No solo en un momento dado, porque podemos tener nuestras subidas y bajadas, sino como en general, de una manera profunda, ¿qué es lo que yo siento cuando yo me veo al espejo? ¿Cómo me siento conmigo mismo? ¿Qué tanto me estimo yo? Y esto que va fluctuando, vamos a ir comprendiendo qué es lo que lo hace que suba y qué es lo que lo hace que baja. Y sobre todo, una técnica de siete pasos específicos que nos van a ayudar a que cuando traemos un aspecto donde baja nuestra autoestima, nosotros podamos saber cómo darle la vuelta, aplicar estos siete pasos y poder construir en este mismo ejemplo, donde tal vez tengo yo un problema de pareja y con mi pareja cuando se enoja conmigo, yo me siento mal y, y me siento culpable y me siento chiquito, y en ese en ese tipo de temas vamos a poder abordarlos y decir, ok, aquí me está fallando algo en mi autoestima. Me estoy dejando de estimar temporalmente por algo que está sucediendo afuera, para poder elevarlo a través de estos siete pasos. Y eso lo vamos a poder aplicar. Vamos a aplicar los siete pasos. Entonces le digo a mi pareja, espérame un momentito porque no me siento muy bien. Aplico los siete pasos y regreso con ella ya mucho más centrado, con mayor asertividad, con mayor respeto hacia mí mismo y mi propia dignidad, y también con el mismo respeto hacia la otra persona y la dignidad de la otra persona. Estos siete pasos eh, están encuadrados en evitar estos altibajos en el autoestima. Todos vivimos altibajos y hay días que nos sentimos mejor con nosotros mismos y hay días que nos sentimos peor. Eso es natural, eso es estadísticamente normal, pero no es lo más sano. Vamos a tener fluctuaciones, pero nuestras fluctuaciones pueden ser de muy bajo a mediano, o las fluctuaciones pueden ser dentro de lo mediano, o las fluctuaciones pueden ser dentro de lo alto. ¿Y que eso es lo que queremos? Porque entre más alta nuestra autoestima real, más, eh, mejor nos sentimos con nosotros mismos y más salud mental tenemos. Lo vamos a distinguir de lo que es la pseudo autoestima alta. Que es una persona que se tiene que valorar en exceso a sí mismo y tiene que devaluar a las demás personas para sentirse bien consigo mismo. Esa es una pseudo autoestima alta. ¿Por qué es pseudo? Porque en realidad hay una fragilidad implícita en esa persona y por esta fragilidad es por lo que necesita devaluar, criticar, regañar a todas las demás personas. Lo vamos a ver con un poco más de profundidad porque también dentro de lo que... ...comúnmente comentamos, es de que no es que esa persona tiene demasiada autoestima... ...y por eso pisotea a los demás. Bueno, no es una autoestima real. Porque la autoestima real implica el mayor respeto por mi propia dignidad... ...pero también el mayor respeto por la dignidad de la otra persona. En este taller vamos a aprender la importancia central del tema de la autoestima... ...y cómo afecta las diferentes áreas de nuestra vida... ...como parte de nuestro autoconcepto. El autoconcepto es cómo me relaciono yo en general conmigo mismo... ...y eso lo voy a ir proyectando a todas las demás personas. Y cómo yo me siento conmigo, cómo yo me pienso... ...va a afectar mi manera de relacionarme con mi pareja... ...con mi mamá, con mi papá, con mis colaboradores... ...con mis compañeros y con mis amigos. Una persona que no se siente a gusto consigo mismo... Va a proyectar esa inconformidad con las demás personas. Y las otras personas van a captar esa inconformidad y van a reaccionar. Cada quien de acuerdo a como lo sea. Va a haber personas que lo van a aprovechar para generar abusos. Va a haber personas que se van a sentir nerviosas y no van a saber qué hacer. Y entonces van a salir corriendo. Uh -huh. Va a haber de todo tipo de reacciones. Pero los demás reaccionan a cómo nos sentimos con nosotros mismos. Y eso es inevitable. Entonces, en la medida en que nos sentimos mejor con nosotros, podemos tener una relación más funcional con las demás personas. Vamos a practicar en este taller cómo evitar estos altibajos de la autoestima, fortaleciendo el autoconcepto. En el fondo de nosotros, tenemos más allá de nuestra superficie unas ideas y creencias sobre nosotros mismos, valores que tenemos que corresponden o no corresponden con lo que creemos que deberíamos de ser. Y al explorar estos elementos, de la forma más profunda, vamos a poder realmente transformar no solo nuestra autoestima y nuestro autoconcepto por encimita, sino de una forma más profunda. Y eso es lo que queremos, porque eso es lo que va a hacer que nuestro promedio de autoestima sea mucho más alto eh, cada vez. Y en particular vamos a abordar estos siete pasos específicos para construir el autoconcepto sano y estable. Lo que vamos a ver el día de hoy es parte de un modelo amplio de semiología de la vida cotidiana, que es un modelo educativo con intervenciones terapéuticas diseñado para justamente elevar el, la calidad de vida general de la persona, desarrollando su conciencia. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros tenemos, así como tenemos cierto nivel de autoestima y de autoconcepto, tenemos cierto nivel de autoconciencia. Podemos tener conciencia de nuestra autoestima y saber que nuestra autoestima en este momento está siendo baja. O no, puedo no tener conciencia de mi autoestima y estar practicando una pseudo autoestima prepotente y arrogante y eh, jurar que yo soy la persona más segura del universo. Pero no cuando en realidad cobro conciencia de lo que está generando esta necesidad de proyectar esta imagen, esta máscara y esta defensa, me puedo dar cuenta que detrás puede haber mucha vulnerabilidad y una vulnerabilidad natural que todos los seres humanos tenemos. Todos los seres humanos tenemos, nacemos, digamos, con una autoestima relativamente frágil. Qué tan frágil dependiendo de diferentes elementos. Y, en realidad, tener una buena autoestima es un logro personal. No es una casualidad del destino, generalmente, sino es un logro donde yo he aprendido a elevar mi nivel de conciencia, a comprenderme mejor, a conocerme, y a transformar aquellos elementos que son conflictivos dentro de mí mismo. Todos tenemos conflictos dentro de nosotros. Y muchas veces estos conflictos son los que proyectamos sobre los demás y por eso no estamos peleando con los demás. Es también que yo cobro conciencia de estos conflictos o actitudes disfuncionales. En esa medida yo los puedo transformar y generar actitudes funcionales y que me permitan yo estar mejor conmigo. Pero eso requiere justamente cobrar conciencia de mí mismo, cobrar conciencia de mis emociones, cobrar conciencia de lo que yo pienso de mí y elevar ese nivel de conciencia. Eso es lo que hacemos en Semiología de la Vida Cotidiana elevar el nivel de conciencia... ...para de esa manera... ...poder... Eh, ...elevar nuestra calidad de vida... ...en general... ...y un elemento central... ...de esta conciencia... ...es entender... ...que lo que sucede dentro de mí... ...determina cómo me siento... ...y cómo pienso... ...todo lo que sucede a mi alrededor... Uh -huh. ahorita ...cada uno de nosotros... ...está viviendo realmente su propio taller... Cada uno está sentado y viendo la misma imagen, sin embargo, por dentro está sintiendo y pensando cosas diferentes. ¿Depende de qué? Depende del significado. Ajá. Si a mí me trajeron aquí a la fuerza, al taller, o me están obligando a verlo, entonces yo puedo estar viendo este elemento, pero puedo estar aburrido, puedo estar distraído, Ajá. o yo puedo aprovechar y decir, a ver, ¿qué puedo obtener yo de esto positivo?, y puedo dedicarle todo este tiempo realmente a conocerme mejor a mí mismo, a reflexionar sobre mí mismo, a hacer los ejercicios. Vamos a estar haciendo una serie de ejercicios muy importantes. Por eso tenemos que tener una hoja y una pluma a la mano para poder hacer estos ejercicios. Entonces, en semiología estudiamos la conciencia. ¿Y qué es la conciencia? ¿Y cómo podemos elevarla para mejorar nuestra calidad de vida? Es un modelo educativo creado por el doctor Alfonso Ruiz Soto, hace más de 32 años, cuyo eh, punto principal es el que comentábamos. No es lo que sucede afuera, sino es lo que haces con lo que tu, te sucede afuera, lo que determina tu calidad de vida. Puede haber una situación política muy particular afuera, y cada quien la vive diferente. Unas personas lo viven emocionadas, otras personas... ...los viven como una oportunidad de crecimiento... ...otra persona lo vive decepcionado y frustrado. Uh -huh. Entonces, ¿cómo lo vivo yo? Depende de qué hago yo con esos elementos. Y todas nuestras vidas... ...todo lo que se da nuestra vida... ...son oportunidades para poder enfrentarnos a retos... ...cobrar conciencia de qué estoy haciendo con esto que me sucede... ...y poder transformarlo y de esa manera crecer. Crecer en calidad de vida, crecer en conciencia... El doctor Afonso Ruiz Soto lleva 32 años dando este modelo educativo que eh, es paralelo a la educación tradicional. Que nos permite abordar un tema central que normalmente no vemos en las escuelas, en las universidades, que, que no nos enseñan nuestros papás. Que es justamente el yo. En la escuela aprendemos sobre todo lo que sucede alrededor en la vida pero no aprendemos sobre nosotros mismos. No aprendemos qué es un pensamiento, qué es una creencia, qué es un valor, qué es una actitud funcional, qué es una actitud disfuncional, qué son las emociones, cuáles son las emociones positivas, cuáles son las emociones negativas, para cómo puedo yo conducir estas mismas emociones, cómo distingo una emoción de una sensación. Todos estos elementos no los vivimos en la educación. Realmente, Necesitamos aprenderlos como adultos para poder real comprendernos y manejarnos mucho mejor. El doctor Alfonso Ruiz Soto desarrolló este sistema hace 32 años para poder abordar este hueco en el sistema educativo, que es nosotros mismos, y es un sistema paralelo de educación permanente, que nos permite continuar aprendiendo sobre nosotros mismos constantemente y que nos ayuda a todos estos elementos. Él es doctor en letras por la Universidad de Oxford. Tiene un posgrado, estudios de posgrado en semiología. Es presidente del Instituto de Semiología de la Vida Cotidiana. Es presidente fundador del Grupo Altía. Y ha ayudado a miles y miles de personas, a cientos de miles de personas, a implementar este modelo educativo y a poder reeducarse a sí mismo. Hoy más que nunca, por la situación mundial, es importante que nos eduquemos a nosotros mismos, que realmente nos veamos en el espejo y digamos, ¿yo qué estoy haciendo con mi vida ¿Y yo en qué estoy contribuyendo al mundo? A veces tendemos a quejarnos de lo que sucede en el mundo. Bueno, ¿yo qué estoy contribuyendo? ¿Yo estoy contribuyendo con conciencia, con conocimiento, con paz? ¿O estoy contribuyendo con intolerancias, con agresiones, con críticas o con como decíamos, ¿no? regaños, devaluaciones de, de los demás, o, mis, o yo mismo me regaño y me devalúo y luego espero que los demás me traten bien. Tenemos que poner nuestro granito de arena de poder cambiar al mundo. Y, y eso lo podemos hacer conociéndonos mejor. En semiología, todo el modelo educativo consiste en 12 cursos de aproximadamente 18 horas cada uno y se abordan un... ...una serie de temas muy importantes que va desde el conocimiento de uno mismo... ...que es lo, en lo que nos vamos a enfocar el día de hoy... ...la huella de abandono que trata de los traumas que todos traemos de la infancia... ...los miedos, las susceptibilidades... ...y que para afrontar nuestra autoestima tenemos que transformarlos y darles la vuelta... ...y volvernos en nuestros propios padres y, y madres como los adultos que somos... En el heptagrama abordamos los diferentes códigos genéticos que tenemos, siete diferentes tipos de códigos genéticos que nos generan predisposiciones a actuar y pensar de cierta manera. Y cómo podemos balancearnos a nosotros mismos, encontrarnos y comprender a las demás personas de acuerdo al tipo que vayan teniendo y vayan siendo y poder relacionarnos mejor con cada uno de ellos. Tenemos cursos intermedios donde se aborda el autismo y castidad, vocaciones de vida, la felicidad. El proyecto de vida tiene un papel fundamental, porque todos nos proyectamos en la vida, pero nos podemos proyectar de forma mucho más consciente, mucho más armoniosa y lúcida, contactando con nuestros anhelos profundos. ¿Yo qué quiero? ¿Yo qué quiero hacer de mi vida? Y armarla de esa manera. Semiología de la muerte y después, ¿qué pasa después de la muerte? Porque lo que nosotros pensamos sobre lo que, lo que significa la muerte y después de la muerte, nos va a impactar en lo que pensamos que es la vida y cómo la vivimos aquí. Y por eso tenemos una serie de cursos avanzados donde abordamos estos temas. Aquí está su servidor, Ricardo de Lerrán. Llevo más de 20 años estudiando con el doctor Alfonso Ruiz Soto eh, en semiología y la Vida Cotidiana. Estudié siete años la especialidad de consultor y de comunicador con él en el colegio de consultores. Tengo una maestría en, la, en terapia racional emotiva de tres años. Soy conductor de grupos de desarrollo y soy supervisor de casos también de semiología en la vida cotidiana. Y llevo más de 10 años dando cursos y talleres ayudándote a ti a poder mejorar tu calidad de vida en diferentes maneras. El día de hoy vamos a estar abordando este tema del autoestima. Es parte del conocimiento de uno mismo del curso 1. Es uno de los temas que abordamos en el curso 1, en el conocimiento de uno mismo. Y vamos a tocar una serie de temas. Algunos de ustedes tal vez hayan tomado este curso y van a resonar con algunos de estos temas. ¿Qué estudiamos en semiología? Comentamos, la conciencia. Del proceso educativo lo que queremos aprender sobre todo no es tanto el cuerpo cómo funciona yo también soy el cuerpo sino la conciencia cómo funciona ¿Qué es la conciencia este eh, elemento intangible dentro de nosotros mismos que nos permite cobrar percatarnos entender memorizar crear contemplar generar esa conciencia es la que nosotros estudiamos en semiología de la vida cotidiana y tenemos en el centro de la conciencia, que estudiamos, el autoconcepto, porque el elemento fundamental de mi conciencia es mi autoconcepto, que es cómo yo, auto es yo, concepto, qué conceptos tengo de mí mismo, yo cómo me concibo a mí mismo. Y es un elemento fundamental, como comentábamos, porque eso va a determinar cómo me presento ante los demás. Cuando vemos una persona y le extendemos la mano y le decimos mucho gusto, estamos proyectando todo nuestro autoconcepto en ese momento. Cuando llegamos con el jefe, interactuamos y le pedimos un aumento, estamos proyectando nuestro autoconcepto. Cuando yo estoy con mi pareja dialogando sobre algún tema, estoy proyectando todo mi autoconcepto. Cuando estoy regañando a mi hijo, estoy proyectando mi autoconcepto. Todo es una función de mi autoconcepto. En otros cursos se aborda el, lo que ponemos en el centro del autoconcepto que es la vocación la vocación y el perfil vocacional son todos los elementos que me permiten relacionarme con la real realidad de la mejor manera de la manera más productiva de la manera más gozosa para mí de la manera más útil para la sociedad y donde yo pueda servir a los demás esta vocación es el eje de una persona que nos permite Formar una autoestima y un autoconcepto fuerte, estable e importante y que se aborda en cursos superiores. Y dentro de la vocación, el servicio, la vocación universal de servicio. Porque cuando nosotros estamos dando lo mejor de nosotros al mundo, estamos haciéndole un servicio. Y de esa manera vinculamos a la persona con la comunidad. Y al desarrollar nuestra propia conciencia y nuestra propia autoestima, aportamos a todo el mundo. Porque una vez más, una autoestima alta no es sentirme superior a los demás. Una autoestima alta es respetar mi propia dignidad perfectamente y respetar la dignidad del otro perfectamente. Porque no me voy a poner ni por abajo del otro, ni por arriba del otro. La dignidad del ser humano, la dignidad del ser, es total y es pertenece y habita en cada persona. Este es el esquema maestro que tenemos en semiología de la vida cotidiana. En este esquema maestro vemos el proyecto de vida. El proyecto de vida consta de una esfera central del yo. Cada uno de nosotros, cada individuo, habita en esta esfera central del yo. Y a su alrededor existe una serie de circunstancias ...de realidades... ...que le llamamos el principio de realidad... ...una... ...realidad de salud... ...una realidad del trabajo o vocación... ...el trabajo es aquello que hago para que me paguen... ...y la vocación es aquello que, que haría... ...aunque no me pagaran... ...que lo disfruto, que aporto... ...mi relación con mi familia... ...mi familia nuclear, mi familia extensa... ...mi relación con los demás... ...con los amigos, con la vida social... ...con las actividades recreativas... ...y... Nosotros, cada yo se va a relacionar con su entorno dependiendo de el autoconcepto que tenga y el autoestima que tenga. Nuestra autoestima va a afectar directamente nuestra salud. Hay personas que dejan deteriorarse su salud y que decimos, ¿qué sucede con esta persona? ¿Por qué se permite a sí mismo descuidarse y tener 40, 40 kilos de sobrepeso y eh, tener diabetes y no cuidarse la alimentación, tener hipertensión anterior y no cuidárselo, eh, eh, tener una enfermedad y no atenderse la enfermedad, que es un descuido de sí mismo. ¿Qué está detrás de eso? De esos hechos externos, está un yo con un autoconcepto disfuncional, con una autoestima baja. Porque no estimo mi cuerpo, no lo pienso de una forma funcional, no lo considero de una manera saludable, entonces no me cuido. Por eso la autoestima va a tener un impacto extraordinariamente importante en la salud. Por supuesto que también en el trabajo y en la vocación. ¿Qué sucede con mi trabajo y mi vocación? De repente sabemos de personas que llevan meses o incluso años sin tener trabajo. Y nos preguntamos, bueno, ¿realmente está tan difícil la situación? O la persona, ¿cómo lo piensa? ¿Qué significa su relación con el trabajo y la vocación que no busca trabajo de una forma más activa o asertiva? ¿O con qué actitud llega a las entrevistas de trabajo? Ajá. Eh, por supuesto, pero además la forma de relacionarme con los colegas, con los proyectos, el compromiso que tengo yo con la empresa, eh, va, a va a ser en gran medida determinada por mi autoconcepto y mi autoestima. Con la familia, por supuesto, ni se diga. La familia que incluye la pareja, que incluye los hijos, los padres y los demás. Yo voy a estar relacionándome más armoniosamente o menos armoniosamente. Dependiendo de mi propia autoestima y mi autoconcepto. Y de igual forma en la vida social. Una persona, por ejemplo, con esta pseudo autoestima alta. Que se la pasa criticando y regañando a sus amigos, ¿qué va a pasar con los amigos? Necesariamente se van a distanciar. ¿Ajá. O solo se va a relacionar con amigos que tengan una autoestima baja y que aguanten esos regaños y esos insultos. Uh -huh. Vamos a ver que las personas se relacionan con niveles de su mismo autoestima. Uh -huh. Las personas de baja autoestima se relacionan con gente de baja autoestima, porque es con quien se sienten cómodos. Y las personas de alta autoestima se relacionan con gentes de alta autoestima. Y la gente de alta pseudo autoestima, que devalúa eh, a los demás, pues se relaciona con gente de baja autoestima. ¿Por qué? Porque también tienen baja autoestima. Ajá. Porque para alguien ser pisoteado se necesita alguien que se deje pisotear. Entonces, ¿qué determina mi autoestima? ¿La, auto ¿La estima y el rechazo de los demás? Tenemos este malentendido muy común que es... Es que él me baja mi autoestima. Decía una persona, es que con esta mamá no puedo tener una buena autoestima. Porque constantemente me está criticando. Sin embargo, nada más necesitamos... Leer con atención para ver que no es así. Que mi autoestima depende de mí. El estima que otra persona tiene de mí, que mi mamá tiene de mí, que mi hijo tiene de mí, de que mi pareja tiene de mí, pues depende de la otra persona. Y es su tema. Sin embargo, el estima que yo me tengo a mí mismo solo puede tener, depender de mí. Y eso es central para comprender que nosotros somos los responsables de nuestra autoestima. Si mi autoestima es alta, mediana o baja, es mi responsabilidad. Mi única responsabilidad. Y eso lo queremos comprender. Porque mientras sigamos echándole la culpa a las demás personas de cómo nos sentimos con nosotros mismos, pues no podemos transformarlo. En la medida en que vamos echándole la culpa a los resultados de mis acciones... Tampoco voy a terminar de responsabilizarme plenamente de mí. Este es el segundo malentendido. ¿Los éxitos y fracasos que he tenido en mi vida determinan mi autoestima? Bueno, es que aquí la clave es el significado, la interpretación que yo tenga de los éxitos y de los fracasos. ¿Qué es un éxito y qué es un fracaso? Y cómo yo pienso, significo y abordo mis éxitos y mis fracasos. Si yo quiero ser una persona que nunca fracasa, que nunca comete ningún error, que siempre logra todos sus objetivos, ¿voy a poder tener buena autoestima? ¿A quién conocen que nunca cometa ningún error? Pues no. ¿No? Si yo de repente tengo así eh, expectativas altísimas de mí mismo, pues no voy a poder cumplirlas. Y eso queremos ser conscientes. Y cobrar conciencia de la importancia que tiene la forma, las expectativas que yo tengo de mí mismo. Y la forma como me siento con ellas. Porque los éxitos y fracasos externos, si me dan el trabajo, si me caso con mi pareja, si duro poquito o mucho con mi relación, si me quiere mi mamá, si los resultados que puedan ser externos si me puedo comprar el coche, si no me puedo comprar el coche quién gana las elecciones y quién es el presidente Ajá. todos esos elementos si determinan mi autoestima es porque yo estoy permitiendo y enganchándome con esos éxitos y esos fracasos y nosotros podemos tener una mejor conceptualización de ellos para estar bien en paz con nosotros mismos con aceptación plena y transformación creativa. Vamos a ir explorándolo y viendo cómo vamos a hacer esto. El tercer malentendido está relacionado con mis características personales. Yo puedo tener características personales que son más valorados o menos valorados en una sociedad particular. Entonces puedo ser más alto, más bajo, más flaco, más gordo, eh, venir de una familia de mayor cultura o menor cultura, tener más dinero o menos dinero, eh, tener la nariz más grande o más chica. Todos estos elementos pueden afectar mi autoestima si yo permito que me afecten y realmente no los tengo bien procesados. Porque parte central de la autoestima es aceptar lo que es, como es, uh -huh. sin estarme peleando con eso. Si a mí no me gusta mi nariz y me estoy peleando con mi nariz constantemente, ¿cómo voy a vivir? ¿Cómo me voy a sentir? Entonces, pues mejor lo acepto. Y puedo aceptarla y operarme. Pero lo más importante es aceptarla. Porque si me opero y sigo con mi autoestima baja, no me va a gustar la nueva nariz tampoco. Por eso personas que se operan una y otra y otra vez, actores que dicen, van por la quinta operación. Y luego ya ven cómo quedan. Bueno. <risa> Entonces, mi autoestima depende de qué tanto... Los eventos externos afectan la estima que yo tengo de mí mismo. ¿Qué tanto por el rechazo del otro me rechazo yo mismo? ¿Qué tanto por mis fracasos me pienso como un fracasado? ¿Qué tanto por mis características negativas pienso que soy menos valioso? Este punto es central. Porque lo que estamos diciendo... Es que no es lo de afuera lo que determina mi autoestima. Es lo que yo tengo adentro. Lo que yo pienso. Lo que yo siento. Lo que determina mi autoestima. Y eso sí está en nuestras manos. Y eso sí lo podemos transformar. Habiendo abordado estos tres malentendidos... Eh, nos va a ayudar a poder... ...darles la vuelta. Y poder comprender... ...que si el otro me está rechazando... ...yo puedo... ...elaborar... ...procesarlo de cierta forma... ...en que... ...yo no me rechace a mí mismo. Si el otro me rechaza... ...pues tendrá sus razones buenas o malas. Pero es el otro. Si yo... ...logré un objetivo... ...o no logré un objetivo... ...yo puedo procesarlo de tal forma... ...en que... ...yo me sienta bien conmigo mismo... ...puedo aprender las lecciones... ...puedo comprender y aceptar... ...mis errores... ...pero... ...para qué adicionalmente me siento mal conmigo... ...no aporta nada... ...al revés... ...vamos a ver qué... ...resta... ...sentirme mal conmigo mismo... No aporta a una mejor solución, sino resta de la solución. Cuando yo tengo estas características negativas, lo mismo, yo puedo procesarlas de tal manera que le damos la vuelta y nos reconciliamos con ellos. Aquí tenemos un ejemplo sencillito para empezar a entender mejor el elemento de la autoestima. Una persona puede tener, enfrentarse a un hecho externo como que lo corren del trabajo. Y puede decir, me corrieron del trabajo ese es un hecho ¿no? mi jefe llegó y me dijo estás despedido ok es un hecho ahora yo decido qué pensar si yo pienso soy lo peor ni siquiera puedo mantener un trabajo no hago nada bien ¿cómo me voy a sentir? no solo ya me corrieron del trabajo ahora me voy a sentir fatal conmigo mismo eso no me va a recuperar el trabajo eso no me va a ayudar a conseguir un mejor trabajo. Simplemente voy a sentirme mal innecesariamente. Voy a sufrir necesariamente. Y vamos a compararlo con otra actitud. Con esa actitud. Me corrieron. Acepto el hecho. Me corrieron. Sí. Me corrieron. Sí. Así como dicen. Shit happens. Uh -huh. Pregunté por qué. Aquí ya tenemos la primera actitud de una buena autoestima. La buena autoestima quiere aprender de los errores. Quiere comprender. Quiere procesar. Pregunto ¿por qué? Ok, lo acepto. ¿Por qué? Uh -huh. Y me explicaron que necesitan una persona con mayor iniciativa que yo. Tal vez estoy en ventas y no tengo buena iniciativa. Mis resultados son bajos. Ok. Uh -huh. Ya tengo una retroalimentación. Ya tengo un elemento para reflexionar. No para sentirme mal, sino para reflexionarlo. Me siento frustrado. Sí, me siento frustrado. Pero es humano cometer errores. Tal vez digo, sí, efectivamente, estoy de acuerdo. Tuve menos iniciativa de la que hubiera sido bueno tener. Lo acepto. Me siento frustrado. Cometí un error. Ok, cometí un error. ¿No? En el futuro tendré más iniciativa. Ya que sí me gustaba el puesto. Este es un ejemplo. Igual y me doy cuenta que... ...mi código genético no era el adecuado para ese puesto... ...y que realmente yo no tengo una vocación de ventas. Y ahí el aprendizaje puede ser... ...bueno, mejor busco otro trabajo, otro empleo... ...que realmente esté más de acuerdo a mi propia vocación. Eh, o no. O si digo, no, claro, sí. Me faltó más empuje, me faltó más determinación... ...tal vez yo estaba distraído del trabajo por otros elementos... ...de familia, de pareja o sociales... ...y aprendo del error... Ajá. Cuando yo hago este proceso reflexivo, obtengo el beneficio del aprendizaje. Y puedo yo, en ese, incluso en ese momento, decir, oye, denme una oportunidad más, o no, oye, pedir, vamos a ver qué parte importante de una buena autoestima es pedir. Pedir nunca no va en contra de mi dignidad. Pedir no es rogar, rogar sería otro tema. Pero pedir es parte de una asertividad normal. Yo tengo derecho a pedir lo que sea, ya si me lo dan es otra cosa. Yo en el trabajo puedo pedir, oigan, a ver, les pido, denme otra oportunidad. Tienen razón, he tenido estos problemas personales y necesito más iniciativa, le puedo intentar. Denme otra oportunidad y puedo pedir, está bien. Y ellos me pueden decir sí o no. Y está bien, es parte del respetar a la otra persona y de respetar sus decisiones. El otro tiene todo el derecho. Y es asertivo y de buena autoestima respetar el derecho del otro de no darme otra oportunidad. Lo mismo con las parejas. Lo mismito con las parejas. Entonces, ¿qué determina mi autoestima? Este es, estamos insistiendo en este punto porque es el elemento central. Lo que yo pienso de mí mismo, cómo me concibo a mí mismo, es lo que determina mi autoestima. En otras palabras, mi autoconcepto. Cómo me pienso a mí, cómo me concibo a mí mismo. Por eso están íntimamente relacionadas el autoestima y el autoconcepto. ¿Ah? Son dos elementos centrales. ¿Cuál es la diferencia entre autoestima y autoconcepto? El autoconcepto es todo lo que la forma de que yo me relaciono conmigo mismo y que voy a proyectar en la relación con los demás. Cómo me pienso, cómo me siento, qué ideas, creencias, pensamientos, valores, informaciones tengo de mí mismo. La autoestima es qué tanto me estimo yo a mí mismo. De todo lo que puede ser el autoconcepto, la autoestima es cómo me, me siento conmigo mismo. Ahora, ¿de qué depende cómo me estimo, qué tanto me estimo yo? Depende de cómo me concibo, depende de cómo me pienso. ¿Sí? En el ejemplo que decíamos, si yo tengo expectativas muy altas de que nunca voy a cometer errores, de que nunca me va a rechazar ninguna pareja, de que nunca voy a fracasar en ningún proyecto de trabajo. ¿no? Y así pienso de mí mismo. Bueno, pues cuando me enfrente a la realidad y sí comete errores, porque todos cometemos errores y sí eh, no me den el proyecto, la pareja no me haga el caso que quiera o incluso se va o, o tengo conflictos con la otra persona, necesariamente me voy a sentir mal porque no estoy cumpliendo mis propias expectativas de mí mismo. Pero esas expectativas las puse yo y las puedo cambiar yo. Elevar nuestra conciencia es elevar conciencia de nuestras actitudes y poder hacerlas más realistas porque entonces soy consciente de mí y soy consciente de la realidad. La realidad es que a veces tengo aciertos y a veces tengo errores. Yo y todos, todo el mundo. El presidente, sobre todo. A veces más aciertos, digo, más errores de lo que nos gustaría. ¿Cómo se forma mi autoestima y mi autoconcepto? Por mis condicionamientos educativos. En los primeros años de nuestra vida, sobre todo en los primeros siete años, dependiendo de nuestro entorno familiar, escolar y social, se forma lo que yo pienso de mí, de una manera inconsciente. Por nuestra tierna edad, de chicos somos como esponjas, y vamos absorbiendo de nuestro entorno, y voy viendo cómo se relaciona y cómo me trata mi mamá, cómo me trata mi papá, cómo me tratan mis amigos... Y voy aprendiendo las formas adecuadas de tratarme a mí mismo. Si yo tengo una mamá que es muy exigente conmigo mismo, yo me voy a volver exigente conmigo mismo. Tal vez exigente con los demás. Si yo tengo un papá que, me, que es muy barco y es muy autoindulgente y me permite todo, pues yo voy a aprender a relacionarme así conmigo mismo y ser muy barco y permitirme todo. Uh -huh. ...y ser muy laxo en la forma de conducirme y con poca disciplina. Naturalmente vamos a aprender estos elementos... ...del de autoconcepto y el autoestima. ¿Cómo se entiende una persona en Occidente? Es muy diferente de una persona como se entiende en Oriente. En Occidente enfatizamos el individualismo... ...enfatizamos la separación, enfatizamos el respeto... ...y en el Oriente con mayor frecuencia se enfatiza los grupos... ...se enfatiza la comunidad a veces enfatiza la, la religión y eso va a determinar yo qué pienso de mí y por eso podemos tener shocks culturales con otros lados porque estamos profundamente metidos en nuestra propia cultura eh, y nos pensamos de acuerdo a esos elementos la religión suele jugar un papel muy importante diferentes religiones promueven diferentes tipos de autoconceptos y eso se forma en los primeros años de vida sobre todo pero hoy en día, como adultos, nosotros podemos cobrar conciencia de esos condicionamientos educativos que tenemos del pasado y traerlos a la conciencia, ponerlos sobre la mesa. Decir, esto es lo que me enseñaron, ok. Pero lo que me enseñaron no soy yo. Yo soy lo que yo elijo ser. Yo puedo poner sobre la mesa, tener conciencia de lo que me enseñaron, de quién soy y de qué quiero y de cómo pensarme. Y decir, bueno, en esto sí estoy de acuerdo, en esto no estoy de acuerdo, en esto no sé y lo voy a pensar. La adolescencia y la postadolescencia es una etapa característica donde yo voy a revaluar todos los elementos de mi familia de alrededor. Y donde con frecuencia me voy a revalar de muchas de las cosas que me enseñaron. ¿Por qué? Porque me doy cuenta, bueno, esto es mi papá, no soy yo. ¿Quién soy yo? No sé, lo voy a averiguar. Pero esto no soy yo. Y entonces me revelo. Ajá. Y esto es mi mamá, y esto no soy yo, y este es mi amigo, y esta es mi sociedad. Y entonces es un proceso de de qué y revaloración re de los condicionamientos educativos. Sin embargo, no acabamos frecuentemente de cerrar el ciclo de la adolescencia y realmente convertirnos en un individuo donde pensamos de manera eh, única, individual, de quién soy y qué es lo que yo quiero. Y... Por lo tanto, no logramos consolidar un autoconcepto y una autoestima fuerte que me permita que al relacionarme con los demás, su opinión de mí no me afecte tanto. Porque cuando yo tengo una opinión fuerte y estable de mí mismo, conozco mis aciertos, mis errores, mis virtudes, mis defectos, ya lo que diga el otro no le doy tanta credibilidad. Porque yo me conozco mejor que el otro. Yo sé que me conozco mejor que el otro. Sin embargo, cuando no lo sé, entonces me dice, ay, qué bruta eres. Y yo, hijo, sí seré bruta. O ¿No? oh, ay, qué torpe eres. Sí seré torpe. Y eso será grave. Uh -huh. Y entonces vamos eh, dejando que estos elementos externos resuenen y se conecten con lo que decía mi papá, lo decía mi papá, lo que es mi mamá, lo que decían mis maestros. Y me afecta entonces. Y entonces me afecta. Uh -huh. por eso lo que queremos es fortalecer la autoestima y por eso la autoestima y el autoconcepto sólido y sano es un logro personal donde tenemos que revaluar todo lo que aprendimos en la infancia y decir bueno ok eso es lo que me enseñaron ahora qué es lo que yo quiero hacer qué quiero hacer yo conmigo quién soy yo y quién quiero ser porque uno elemento es aceptarme como soy y otro elemento es transformarme y convertirme en quien yo quiero ser.